¿Crees que te conoces? ¿Qué haces para conocerte? ¿Qué inviertes? ¿Qué tiempo inviertes? ¿Qué dinero inviertes en tu autoconocimiento? Pero no que pero Yo soy Olga Semoret Moret y quiero ayudarte a ser felizmente productivo, quiero que inviertas tu tiempo, tu dinero, tu energía y tu atención de forma inteligente para lograr los resultados que quieres. Hoy quiero hablarte del de primer principio de la metodología ágil de desarrollo, como yo la interpreto y que la puedes expandir a todos los aspectos de tu vida partiendo del principio de que todo lo que hacemos es un proyecto. Y ese primer principio es el autoconocimiento. Para mí, mientras más me conozco, más tengo data e información para tomar mejores decisiones. Porque si sé lo que quiero, si sé lo que busco, si sé cómo soy, puedo saber cuándo me siento cómoda, cuándo me siento incómoda. Les voy a poner un ejemplo súper, súper sencillo. Y ese Moret, su valor regente, digamos, por lo que ella seguía, es por la autenticidad cuando yo lo no estoy siendo auténtica se nota, se nota yo he invertido en mi autoconocimiento para saber qué proyectos invito a mi vida, qué proyectos invito de mi vida porque no van acorde a lo que soy a lo que quiero ser y a lo que quiero vivir, por eso es tan importante el autoconocimiento partiendo de que Agile lo podemos aplicar en nuestra propia vida, el autoconocimiento va a ser la función de ese cliente para el que queremos hacer un producto. ¿sí? Ese cliente nos va a ir dando sus necesidades, pero si no lo escuchamos, si no invertimos en ese autoconocimiento, vamos a hacer cualquier cosa a lo loco. Eso te, se traslada también cuando estamos en equipos de trabajo, cuando estamos creando un producto para otro. Si no escuchamos esas necesidades del otro, si no ponemos nuestra atención consciente en conocer lo que el otro quiere, en escucharlo, entonces vamos a terminando darle, dándole un servicio o un producto que no necesita, que no es lo que necesita para avanzar y progresar en su camino. Lo mismo pasa de ti hacia ti, por eso el autoconocimiento es clave. Además, el autoconocimiento es lo que va a poder definir tu felicidad. Porque la felicidad es diferente para cada uno y la felicidad la tenemos que definir. Y esa definición solo puede partir de ese autoconocimiento. Si no sabes quién eres realmente, ¿cómo vas a saber qué te hace feliz? ¿Cómo te vas a poner metas y objetivos, smart? ¿Cómo vas a saber qué tipo de trabajo quieres tener? ¿Cómo vas a tener la información necesaria para decidir cuál es el siguiente paso en tu vida? Desde tu familia, desde las próximas vacaciones, hasta ese trabajo soñado que quieres. ¿Lo quieres realmente? ¿Quieres esa promoción que va a significar más horas en la oficina, que va a significar más tiempo alejado de tu familia? Es lo que en realidad quieres. ¿Cómo lo vas a saber si no te conoces, si no te haces las preguntas adecuadas para saber por dónde ir? Saber eso significa ser más productivo porque vas a incluir en tu vida, vas a poner en tu calendario solo aquellas actividades que sean un compromiso contigo, sean un compromiso con tu propia felicidad, sean un compromiso para obtener los resultados que tú definiste que querías. Hay una frase de un filósofo llamado Kierkegaard que quiero traerte hoy y dice la vida solo puede ser entendida vista hacia atrás pero debe ser vivida mirando hacia adelante y lo que tenemos es el presente, estar presente en el presente. Una forma excelente de hacer esta parte de autoconocimiento bajo allá y es una de sus ceremonias principales que es la retrospectiva. En esa retrospectiva te vas a preguntar qué está yendo bien en tu vida, qué está yendo mal y qué, qué, opciones, no, qué acciones vas a tomar para enmendar, para ajustar, para mejorar, para acercarte al sueño que tienes de ti mismo, para acercarte a esa llamada felicidad que no es más que el estado de bienestar que tú defines que quieres vivir. Hazte las preguntas adecuadas, esa es la clave del autoconocimiento y escúchate. Gracias por llegar al final de este video, este fue el primer principio de la metodología ágil vista por mujer cronope para aplicarla no solo a los proyectos sino a la vida misma. Recuerda que ya él no solo es para ingenieros y también recuerda suscribirte a este canal si te gusta el contenido sobre productividad que traigo, también te invito a que me sigas en otras redes sociales como Clubhouse, LinkedIn y Instagram. Instagram, siempre se me olvida Instagram, ¿por qué se me olvida Instagram? No lo sé, pero allí podemos conectar también, así que te invito a seguirme, a que le des un like al video y a que compartas esta información. Yo soy Mujer Cronopio, Olgase Cepola.